Un avance revolucionario en medicina ha sido el Molding mask. Es un tratamiento efectivo que puede rejuvenecer hasta 20 años. Y lo más significativo, lo más característico, es que es sin cirugía. Vamos a conocer todos los detalles con Ana Novoa, que es la coordinadora de la unidad Molding del Hospital Ceram. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muy, buenos días, muchas gracias. Bueno, a cualquier persona que se le diga que puede hacer un tratamiento eh, con el que va a rejuvenecer... 20 años sí. sin tener que pasar eh, por el quirófano, pues sí. eh, directamente es alentador, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, nuestro tratamiento, digamos, eh, lo que le gusta a la gente es eso, que no hay cirugía, eh, tenemos el molde incompleto y los ambulatorios, y los ambulatorios no llevan anestesia, nada más que un poquito de, de anestesia local en crema y ya está. Y luego el molde incompleto pues, se hace con un poco de sedación, pero no lleva riesgo ninguno para la persona, entonces... ...esos son, digamos, eh, las mejores ventajas del tratamiento... ...aparte de los 20 años de duración... ...y lo que tú rejuveneces. Ajá. Vamos a empezar por el principio... ...esto es un método que ha sido creado por el doctor Roigé, ¿no? Sí, correcto. Es un tratamiento exclusivo... ...una formulación que él tiene, la tiene patentada... Eh, ...todas las formulaciones, digamos... ...han venido del molding más completo para la cara entera... ...y después, bueno, pues hemos descubierto... ...que se puede hacer localizado... ...que es lo que mmm, nos gusta ahora mismo... ...porque hay personas que no necesitan la cara entera... Quizá lo que más tiene es código de barras porque fuman o tienen bolsas o tienen ojeras. Entonces, bueno, pues se pueden hacer en siete días, se lo pueden eliminar y, bueno, con, digamos, ambulatorio, en casa. No tienen que estar ingresados ni nada. Ajá. ¿Cuál es claro. la diferencia con otro tipo de métodos? Eh, porque hay algunos que tienen una durabilidad, la sí. mayoría muy corta, es pues sí. unos seis meses, claro. un año. Y el hecho de... 20 años por delante... Sí. ...en los que te vas a ver prácticamente igual... ...exacto... Eh, ...digamos que... Cuando hacemos el molding ambulatorio, y claro, no podemos predecir que vayan a ser 20 años, pero sí que decimos eh, pues más de 8 años, 10, o sea, es una regeneración de la piel, con lo cual depende también cómo tú te cuides, si fumas, uh -huh. y todo eso eh, influye también, ¿no? Pero bueno, eh, la diferencia está en que nosotros actuamos, o sea, la, la formulación del molding y todo el tratamiento en sí eh, actúa a nivel dérmico, no solamente epidérmico, entonces regenera la piel produciendo colágeno, elastina, ...y hace que la piel vuelva a ser joven... ...como cuando tenías 20 años y estabas perfecta... ...con la edad se va estropeando... ...pues es otra vez empezar de cero... ...esa es la diferencia... ...ventajas todas... ...y bueno pues eh, lógicamente creo que es el único tratamiento... Que, ...que actúa desde ahí... ...que tiene estos resultados... ...porque claro, hay muchos tratamientos... ...que te dan el resultado al momento... Pero eso, te dura seis meses, un año, año y medio, después vuelven, porque está a nivel dérmico solamente. Entonces nosotros vamos dentro, vamos, ah. o sea, está en el, en el epidérmico y nosotros vamos al dérmico, vamos ah. abajo. Estamos viendo imágenes del sí. antes y, y del después, y la sí. verdad es que la diferencia pues es sí. bastante considerable. ¿no? ¿Quién puede hacerse este tipo de tratamientos? Pues... Cualquier persona que, que lo desee, vamos, son tratamientos bastante asequibles, el de la cara completa quizá no tanto porque, bueno, es ya un tratamiento de 10 días y tal, que otro día si quiere pues hablamos de este... ...pero el ambulatorio se lo puede hacer cualquiera... Eh, ...que viva aquí o que no viva aquí... ...porque realmente solo tiene que estar una noche en Marbella digamos... ...para que nosotros podamos hacer el primer día... ...y el segundo verla y, y hacer el seguimiento... ...luego le damos los productos para casa... ...para que se los vaya aplicando en casa... ...y lo puede terminar en casa, no tiene que venir... ...entonces tenemos gente que viene de fuera y lo hace así... ...lo terminan... ...una vez terminado pues... Eh, no sé la gente pues eh, usando protector solar puede hacer su vida normal y precisamente también eh, hacemos muchas, muchas personas que tienen problemas que no se pueden inyectar porque mm, tienen tratamiento de sintrón o anticoagulante sí. o tal y no pueden hacerse pues infiltraciones. Entonces, esto es un tratamiento muy adecuado para ellas también. ¿Algún tipo de complicación, de efectos nada, secundarios? Aquí no hay efectos secundarios ni complicaciones. Es, es que es la mejor ventaja, que es que no hay nada. Eh, no duele, o sea, el ambulatorio te ah, puedes cocer un poquito, media hora, pero es súper llevadero. Vamos, que eso es que ni te enteras y nada, es que no tiene ningún, vamos, ningún riesgo para la salud, es todo fuera de la piel, con lo cual no estás inyectando nada, no hay ninguna, ningún efecto secundario con eso Cada vez se van buscando más tratamientos no sí. invasivos, sí. Sí. ¿no? que realmente Exacto. no tengas que pasar como decíamos pues, sí. eh, por un quirófano. Claro. Correcto. Eh, bueno, este tratamiento, pues eh, decimos, eh, el del, digamos el molding completo sí, que hay que hacerlo en quirófano, ¿no? Porque, eh, digamos, haya un riesgo, pero bueno, es una zona aséptica, ¿no? Y bueno, como es un tratamiento que estás haciendo toda la cara y tal, pues se hace allí, aparte lleva un poquito de sedación para que este sí que molesta un poquito más, que la gente esté más tranquila y no le moleste y el doctor trabaje bien y la paciente esté eh, pues a gusto y relajada. ...pero pero no, no tiene... ¿A no, qué te refieres con molding incompleto? El molding completo es de la cara entera... ...absolutamente toda sí, la cara... ...sí, sí, hacemos toda la cara hasta debajo de, de... ...digamos del cuello, de la barbilla... ...y entonces haces una regeneración de la cara entera... Ajá. ...eso, vamos, eso ya es el flash, digamos... ...la gente que tiene manchas, cicatrices de acné... Eh, melasma, o sea el melasma que es que no lo quita nada porque está sí, muy, muy complicado. profundo, pues con el molding más sí se quita el melasma. ¿Y este sí. tratamiento está más indicado para aquellas personas que empiezan a tener algunas arrugas o que ya eh, eh... tienen muchas o muy profundas? <risa> Vale para, para ambos tipos. Digamos que cuando tienes las muy profundas el cambio es drástico porque, claro, entras y en 10 días sales con 20 años menos. O sea, es que te, te eso es, es volver atrás en el tiempo. Las personas más jóvenes que no tienen tantas arrugas, la ventaja que tienen es que tienen una piel joven otra vez, uh -huh. entonces con el paso de los años no envejecen. O sea, es como que cuando pasen... ...20 años más estarán igual que están ahora mismo... Uh -huh. ...o sea es como volver atrás en el tiempo y empezar de cero ¿no?... ...entonces esa es una buena ventaja... Mm, ...después hay personas lo que decíamos... ...el ambulatorio pues si tiene la cara bien... ...pero tienen ojeras para las ojeras... Eh, es un tratamiento espectacular hacer las ojeras, localizado en una semana te las quitas para siempre ¿Son tratamientos sí. caros? Eh, ¿En qué precios os movéis? Eh, no, eh, como dije antes eh, bueno, pues, eh, los tratamientos localizados pueden ser de 1500 a 3000 euros si ya hacemos más zonas, pues claro, hay que eso va por zonas el molde incompleto depende a partir de 12.000 euros ya dependiendo de, de, de cómo esté la paciente y que el doctor es el que tiene que digamos, valorar y después le damos el presupuesto, ¿no? Pero también se puede financiar, tenemos financiación. Con lo cual, pues, como igual que te compras un coche que al año lo vas a vender y ya no te dan nada por él, pues te haces un molding y es para toda tu vida. Uh -huh. <ríe> es lo estáis realizando cosa. aquí en Marbella, en el hospital, sí, sí, en Ceram, Ceram, y en lo dos puntos en más Ceram. en España. Sí, el, el molding completo lo hacemos en Ceram porque, bueno, es un sitio que está muy bien, eh, tiene todo lo que queremos, 20 habitaciones y, bueno, tenemos nuestra consulta. Y la verdad es que estamos muy a gusto con su garaje, la gente llega allí, todo... bueno, es que lo tienen todo, ¿no? Entonces, molde incompleto se hace allí, que tienen que estar 10 días en, en el hospital uh -huh. para hacerlo, ese sí. Y después los ambulatorios, pues bueno, ya se hacen aquí, en Barcelona y en Madrid, uh -huh. eso sí. Sí. Sois de los únicos que estáis realizando este sistema... ...porque precisamente sí, lo ha inventado sí, el doctor sí, Entiendo que el futuro pasa un poco por aquí, ¿no? Por conseguir Exacto, sí. una mayor durabilidad, una mayor Correcto. estabilidad de los tratamientos. ¿no? Y lo mejor es que es sin cambiar la expresión... ...porque tú no estás inyectando nada ni estás cambiando tu aspecto. Simplemente es, pues, eh, eso, quitarte ese, esas arrugas o esas imperfecciones... Y, y ser más joven otra vez pero con tu misma fisonomía digamos no que no cambiamos nada eso es la ventaja del tratamiento y sí, buscar la naturalidad sí, ¿no? Exacto, que no se ve artificial y, y sí. claro, debe ir en consonancia también correcto, con correcto. tu edad pero pero verte sí. pues lo mejor posible sí. ¿no? eso es que bueno hoy en día hay que ir buscando naturalidad porque ves cada cosa por ahí que con tantas infiltraciones qué sé yo y cosas que se ponen que después a la larga no sabes ni los efectos que van a tener pues esto sabes que no hay ningún efecto secundario y que no, no tienes nada Dentro que te va a dañar o que te va a hacer, bueno, pues nada negativo, ¿no? Es, es todo positivo. y sí, este al final tema. es buscar un punto intermedio ¿no? sí. entre la profesionalidad sí, pues, de, sí. del médico y, y también sí. tener buen gusto, ¿no? Porque Evidentemente. Se el... les pide a, al técnico muchas sí. veces cosas que. Sí, que no son, que no son. Que sí, no tienen sentido, sí, sí, ¿no? sí, nosotros nos pasa muchas veces. Llegan allí el doctor dice, yo, si tú estás muy bien, ¿para qué te vas a hacer nada? Claro. O y dice, oye, es que no me quiere hacer nada. Digo, no es que no quiera hacértelo, es, es que, que no, no lo necesitas. necesitas ¿no? Entonces, como dices, si yo, ¿para qué te voy a hacer una cosa? que la semana que viene vas a venir y me vas a decir, ¿por qué me ha hecho usted esto que no claro. me gusta? Porque yo sé que no te va a gustar. Entonces, ahí está que el médico sea un buen profesional, claro. que cuando te vea, te ve la cara y te dice, vale, yo para mí te haría esto, y si no, no te hago nada, mejor te esperas. Y mucha gente le dice que espere, que no necesitan nada. Entonces, bueno, es un poco chocante porque hoy en día pues cada uno va vas ahí pues no sé, demasiadas clínicas, competencia, todo es muy así, cada médico, pues sí, te hago esto, lo otro, pero eso hay que mirar muchas veces mmm, al futuro, sí. no el momento de ahora, es el futuro, el que dentro de unos años tú te veas igual, que no hayas estropeado nada y que no vayas a tener ningún efecto secundario. Sí, Entonces, y no obsesionarse tampoco, ¿no? No, no, la obsesión es eh, una parte muy negativa de esto, sí. hay gente que, pues sí, bueno, en este mundo hay de todo, de todo esto, ¿no? que, que hay gente más obsesionada, pero no, es llevarlo con naturalidad y, y eso, ser tú misma. Bueno, vamos a ser más sí. longevos cada Exacto. vez, con lo cual pues sí, eh, hay sí, que intentar sí, sí. Eh, llevarlo de la mejor manera por supuesto, posible, por supuesto. tanto por dentro como por fuera. Claro que sí, y además, eh, bueno, eh, decimos, a ver, hay mucha gente que viene, de, bueno, tanto extranjeros como de aquí, con 80 años que se quieren, señoras, que están muy bien, que se cuidan mucho, porque es lo que decimos, hoy en día la gente es muy longeva sí. y que nos cuidamos mucho más. Entonces, con 80, 83 años hemos hecho el molding y tú dices, ay, ¿y una señora de 83 para qué? Pues, ¿por qué no? Si es que ella está súper bien mm. eh, y quiere llevar su cara pues con su cuerpo, aunque después el cuerpo a lo mejor esté un poquito ya la piel masajada y tal, pero se suelen cuidar ¿eh? y, y no hay un no hay una edad o un rango para hacer los tratamientos, se puede hacer a cualquier, a cualquier edad. edad. Sí, sí. Es que a veces la genética pues, sí. eh, no es tan positiva no. con unos como con otros, correcto, ¿no? entonces hay que correcto. ayudarla sí. en cierta medida. Eso pues es. Ana Nova, muchas gracias pues nada, por explicarnos esta nueva técnica, eh, es el Molding Mask. Psst. Encantada, gracias, muchas gracias y nada, en Ceram nos veremos. Gracias.